Hola a todos, ¿cómo están? Chicos, muchas veces las, las personas me empiezan a preguntar Juanes, ¿cómo yo puedo saber qué atraigo o cómo prever mi futuro? Realmente esa respuesta no es tan compleja y nosotros podemos anticipar con muchísima claridad lo que puede pasarnos en el futuro. Si esto te interesa, quédate con nosotros. Recuerda, mi nombre es Juan Marulanda y sigue viendo este video. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta, la, la forma de saber, para yo saber qué voy a traer a mi vida, es que tenemos que entender lo siguiente, normalmente los científicos empiezan a explicar que nosotros podemos tener entre 30.000, 60.000 pensamientos al día. Entonces vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a hablar de la mente, primero. Nuestra forma de pensar, 60.000, póngale 60.000 pensamientos al día pero la gente le dice, no, es que hay que controlar nuestros pensamientos, es que tenemos que dirigirlos bien. Pero yo les voy a ser muy sincero realmente chicos, uno no se puede dar cuenta qué pensamiento estás teniendo constantemente cuando son más de 60 mil o 70 mil o 100 mil o los que sean. Es decir, nuestros pensamientos técnicamente no podemos vigilarlos constantemente, porque muchos de estos pensamientos son netamente inconscientes. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo puedo yo saber qué atraigo si no puedo saber qué puedo estar pensando con total certeza? Entonces, aquí les va el truco. Lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿cómo yo me estoy sintiendo? ¿Cómo yo me estoy sintiendo? ¿Por qué? Porque si yo me estoy sintiendo de, de forma negativa, les voy a poner ejemplos, si tú constantemente en tu diario vivir sientes vergüenza, culpa, ira, apatía, angustia o tristeza, lo que quiero decir es que no es que esté mal. El problema es cuánto tiempo yo duro vibrando o estando en este nivel de conciencia. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que constantemente está vibrando en este nivel, entonces quiero decirte que esta, esta frecuencia, esta energía, son energías muy lentas y van a generar que las, las cosas en nosotros se estanquen o no fluyan como queremos que fluyan. Es una energía exageradamente lenta. Entonces, aquí viene la clave. Si yo constantemente me siento mal o me siento con energía negativa, entonces esto es lo que va a pasar. ¿Cómo saber yo qué atraigo? Es muy sencillo, si yo constantemente me estoy sintiendo de forma negativa, yo puedo prever, si mi sentimiento es de índole negativo constantemente, yo puedo prever que la cantidad de mis pensamientos predominantes en ese momento es completamente negativo, es decir, me estoy cargando negativo. Mi sentir es negativo y mis pensamientos predominantes son de índole negativo. Entonces, por tanto, mire lo que va a pasar. Si mis pensamientos son de índole negativo, esa energía negativa lo único que va a hacer es llevarme hacia atrás y me va a estancar. Entonces, chicos, ¿qué sí? ¿cuál es el paso siguiente? Si mi sentir, es decir, mi sentimiento es lo hay gratitud, me siento constantemente bien, me siento feliz, agradecido por la vida, mis sentimientos predominantes van a ser de índole positivo. Al ser mis sentimientos de índole positivo, ¿qué puedo yo saber automáticamente? Que mis pensamientos predominantes en ese momento son de índoles positivos. Entonces, mis pensamientos es positivo. Y si mis pensamientos son de índole positivo, la realidad que yo voy a experimentar va a ser de índole positiva, va a ser benévola conmigo, va a tener mejores experiencias, mejores resultados y me voy a sentir muchísimo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, es una energía que me ala hacia que las cosas me fluyan. Entonces, chicos, ¿cómo yo saber qué estoy atrayendo a mi vida? ¿Y cómo yo puedo saber qué estoy pensando? Entonces, para nosotros en sanación cuántica, la emoción, el cómo yo me siento, es la clave para tener mejores experiencias o peores experiencias. ¿Qué significa? Si mi emoción o me sentir es constantemente negativo, ejemplos, vergüenza, apatía, culpa, ira, rechazo, tristeza, yo puedo prever que mis pensamientos predominantes son de índole negativo y si eso es de índole negativo, mi sentimiento, mi pensamiento y mi ejecutar también va a ser de índole negativo. Y entonces yo qué puedo prever, que mis resultados van a ser negativos o van a ser muy estancados o de muchísima frustración. Entonces, recapitulemos y veamos el lado positivo. Si mi sentimiento, mi emoción mi vibración es de índole positiva, es decir, yo me siento agradecido, me siento feliz, me siento contento, mis pensamientos predominantes van a ser positivos. Si mi sentir y mis pensamientos predominantes son positivos, mi hacer va a ser mucho más asertivo, va a ser mucho más fluido, va a ser mucho más armónico y mis experiencias van a ser supremamente ganadoras. Entonces chicos, si ustedes controlan o dirigen bien su emoción, Pueden saber qué van a traer o cómo van a ser sus experiencias futuras. Entonces, entonces viene la pregunta. Juanes, ¿qué pasa si, si yo no sé qué hacer con una emoción negativa que estoy cargando? Entonces, ahí viene un ejercicio muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es algo que yo llamo energía de choque. Es decir, si yo me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, me, siento, me estoy sintiendo, por ejemplo, humillado. Lo primero que tengo que hacer es cortar esa emoción y eso es una energía de choque, entonces yo me tengo que poner a bailar, tengo que ponerme a cantar o tengo que escribir, tengo que generar algo que me cambie mi estado energético. Y en este tema no hay, ni, no hay temas neutrales, es decir, mi sistema se va a tirar a lo negativo o se va a tirar a lo positivo. Entonces es súper importante que corten esa emoción y al cortarla tu sistema va a, tener, va a ser mucho más benévolo. Sentimientos positivos generan pensamientos positivos. Pensamientos positivos va a generar que mi expresión, la forma en como yo me comunico con la gente, va a ser positiva. Por eso yo les digo, les digo a las personas que me rodean en los talleres o en los cursos, es pilas, porque la gente herida hiere. La gente que vibra bajo busca que los otros vibran bajo. Si tú vibras consciente, vas a generar que las otras personas también vibren más conscientemente. Entonces, aplica esto. Recuerda que si tienes dudas, preguntas, me las puedes dejar aquí abajo. Yo con mucho gusto te las voy a responder. Eh, si crees que esto puede ser útil para otra persona, para que otra persona también haga conciencia, recuerda que tú y yo juntos podemos generar conciencia. Y recuerda, sobre todas las cosas, vibrar consciente. Recuerda suscribirte y compartir. Chao, chao. Recuerden suscribirse y activar la campanita y nos vemos en otro próximo video.